Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Amigos, familiares, hermanos, estamos en Secretos de Salud. Hoy no te puedes perder este programa, de hecho, me gustaría que empezar, empezaras a compartir. Hoy tenemos a uh, un especial, un, un invitado especial, un médico, médico uh, nutriólogo. Así es que si tú, eh, espero que no estés pasando alguna enfermedad, pero igual. Eh, si tú eh, necesitas esta información es tiempo de que te conectes y sobre todo que empieza a compartir porque quizás si tú no estás enfermo tú no necesitas pero alguien más de tus contactos lo va a necesitar así es que por eso eh, te invitamos a que hagas eh, eso no que compartas. mira yo agarré mi teléfono y empecé a compartir con mis contactos porque yo sé que ellos van a necesitar de esta información eh, que es de suma importancia no estamos pasando un tiempo donde yo creo que lo más importante es la salud y yo creo que no hay nada más importante en este momento que la salud porque así puedes tener dinero puedes tener trabajo si no tienes salud de nada te sirve así es que te invitamos no para que compartas eh, en esta noche eh, eh, vamos a invitar a, a, a nuestro doctor Marco samperé creo que así se pronuncia, y si no, él también nos lo va a decir. Así que, doctor, ¿cómo está? Si quiere, eh, es tiempo, puede prender su, mi, su micrófono, su cámara. Eh, ¿Cómo están esta noche? Y bienvenido a Secretos de Salud. Ah, un placer, Sergio, un placer poder compartir algo pequeño ah. y estar con ustedes. Bueno, pues. Estoy ahora en Argentina, así que acá son las 11 de la noche. Así es, bueno, mira, ahí está el doctor Marco. Si él se está desvelando para que tú tengas esa información, él, es, él nos está acompañando desde Argentina, ya son las 11 y 9. Así es que, pues, tú no tienes pretexto, ¿no? Para no quedarte con nosotros una hora. Y de antemano le agradecemos, doctor Marco, por esa disponibilidad. Yo sé que es tarde ya donde usted vive, pero de antemano le agradecemos mucho y Dios lo va a agradecer, hermano, porque usted sí. si está aquí en el programa es porque tiene una información que es de relevancia para eh, no solamente para nos, para mí, sino para la audiencia que nos está mirando. Eh, cronología, perdón, cron cronobiología de la nutrición. Eh, quizás ese término para mucho, muchos de nosotros es algo desconocido. Eh, ¿Cómo nos explicaría qué, qué tiene que ver eso con nuestra salud? Muy, muy amable, Sergio. La verdad que valoro mucho estos, estos ministerios, estos programas que traten de ayudar a las personas, porque como sabemos, esta famosa pandemia eh, tiene una mortalidad muy baja, ¿no? un 0 a un 3,5% de promedio mundial pero que se exacerba con una hipertensión, una obesidad, un trastorno del sueño, en realidad es una, ha sido, es una batalla contra nuestros hábitos. Y, y la cronobiología de la nutrición eh, empieza como una especialidad que se hace cada vez más eh, importante. Ahora voy, voy a compartir pantalla. Eh, porque habla acerca de, de, de relojes en el cuerpo, horarios en el cuerpo, un orden en el cuerpo. ¿no? Ok, bueno, entonces le, le, le, le pido un favor, entonces para, para entrar al tema les le vamos a pedir a nuestra audiencia que si podamos inclinar el rostro, eh, para que Dios, ¿no? el Dios que formó nuestro cuerpo, pueda acompañarnos en esta charla tan importante que va a tener el doctor Marco. Así es que te invito a ti que nos estás mirando, y si te acabas de sintonizar, comparte con tus amigos, porque diles que ahorita se va a hablar de, de, de salud y la gente estamos ácidos por conocer acerca de estas verdades, ¿no? De, de cómo podemos fortalecer nuestro cuerpo. Así que te invito para tener una oración. Amatísimo Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de poder compartir, ¿no? Lo, lo que el doctor Marco. Ha preparado para nosotros te rogamos señor que tu espíritu pueda acompañarnos no solamente a nosotros que estamos aquí eh, en el programa sino a aquellos que están del otro lado de sus teléfonos de sus computadoras de sus aparatos eh, para que ellos puedan recibir señor esta información y la puedan poner por obra acompáñanos pues y gracias por tu amor todos sus favores te los ruego en el amor de jesús amén ahora uh, sí adelante doctor Háblenos acerca de la cronobiología y la nutrición. Vamos a, a entrar en, en, en, ahora sí en, en, esa, en esa materia. Buenísimo. Tenemos que entender que hay una arquitectura eh, en el sistema circadiano. Y, y esta arquitectura comprende un reloj central que está acá en el, en el cerebro, a nivel del hipotálamo, en el núcleo supraquiasmático. Y este reloj central es, es regulado especialmente por la luz. Pero este reloj central a su vez regula otros relojes que tenemos en el cuerpo, en el músculo, en el pulmón, en el corazón, en el intestino. Y esos otros relojes los vamos a llamar de relojes periféricos. Y estos relojes, por así decirlo, son arrastrados, regulados, adelantados o atrasados por la ingesta de comida, por la hora en que me acueste o la hora en que me levante, por la actividad física, entre otros. Y este reloj central coordina las horas de los otros a través de señales hormonales, de neurotransmisores, de conexiones sinápticas. Y, y es interesante porque este reloj central, eh, si bien es... Eh, es, es arrastrado ¿no? o, o reorganizado por la luz es independiente de la luz quiere decir que, que no, no dependemos del sol nuestros genes tienen un horario y nuestros genes tienen tiempos específicos si avanzamos con esto y nos encontrásemos con, con una gran orquesta este núcleo supraquiasmático, en el hipotálamo sería quien dirige, y que sostiene la batuta sería la melatonina, que luego lo vamos a ver, pero tiene que coordinar a los diferentes instrumentos, ¿no? acá el piano es el corazón, la trompeta el tejido adiposo, eh, cada, cada órgano es un instrumento que tiene que sonar en armonía, no el hígado, el músculo, el intestino delgado, cada porción, de tal forma que nos enfrentamos ahora a una realidad. ¿no? Porque ahora el 2021, después de un 2020, con, en la que muchos en diferentes lugares estuvimos en cuarentenas prolongadas y hubo un exceso de, de plataformas para ver películas, eh, que prácticamente en, en el, comparamos 2019 con 2020, en promedio hemos atrasado una o dos horas de sueño porque al día siguiente no importaban si tomaba desayuno hacía home office bueno, lo que hemos visto es que hay un sesgo a favor de comer a la tarde El menos del 25% de todas las calorías las consumimos antes del mediodía pero más del 35% después de las 6 de la tarde hay una aplicación esta que, que aparece aquí, nada ¿no? Circa de Unclock. Eh, es muy interesante porque usted puede participar grat gratuitamente y esta aplicación también lo va a ayudar porque usted se va a dar cuenta a qué hora duerme, a cuándo hace ejercicio, a qué hora se alimenta. Y esta aplicación ha, ha servido para hacer un estudio realmente importante porque es un estudio en tiempo real. Los estudios en nutrición se hacen basados en encuestas y muchas veces uno no, no pone todo lo que lo que comió en cambio aquí uno hasta toma fotos y este estudio se reprodujo en la india y los resultados son muy exactos eh, prácticamente después de las 6 de la tarde por la, por nuestro trabajo por el ritmo de vida de occidente y también horas de oriente eh, dejamos todo para comer después porque estamos muy apurados en la mañana entonces un desayuno rápido, un almuerzo ligero, y cuando llegamos a casa nos queremos sentir tranquilos y aprovechar ese momento para, para comer. Así que la crononutrición en realidad tiene que ver con qué alimentos, cuáles son los alimentos que regulan estos relojes, y cuál es el horario de las comidas que puede afectar estos relojes. Y alguien podría decir, bueno, ¿y esto qué tan importante es? ¿Y en qué me cambiaría? Ahora vamos a descubrir por qué. Porque a veces hay personas que hagan todo lo que hacen, dietas, corren, y no bajan de peso. O personas que hagan todo lo que hagan para un tratamiento específico, para, por ejemplo, el, un cáncer, no los está aliviando. El solo hecho, por ejemplo, de que usted se vacune el día de mañana, pero hoy tenga una mala noche, hace que esa vacuna genere menos respuesta de linfocitos T que son importantes para combatir al coronavirus cuando ingresa por la puerta solo eso y a veces estamos nosotros haciendo, hago un paréntesis ¿no? pero hablando acerca de que uy, la vacuna hizo efectiva o no pero no estamos viendo qué podría hacer que esa vacuna realmente funcione o no son los hábitos no esta enfermedad ha atacado a nuestros hábitos así que tenemos relojes en el estómago y que, se, y que cambian constantemente, de acuerdo a si estamos en el momento de la digestión, en el momento de la absorción, en el momento de la motilidad. Y por ejemplo, tomar café atrasa nuestro reloj, nos mantiene despiertos, eh, cambia el horario, y, y, y si nos mantiene despiertos, aumenta también la posibilidad de seguir alimentándonos. Las comidas ricas en grasas alteran también el metabolismo, y la conducta alimentaria. Es lo que vamos a, a ver durante... Pero antes vamos a entender un poco la fisiología. ¿no? El espíritu de profecía siempre decía que tenemos que entender primero la fisiología y la anatomía para poder profundizar. Así que, ¿ustedes sabían que el, el único órgano que casi duerme es el colon? El resto de órganos no duermen. Y eso es poderoso. Porque imagínense, eh, en los extremos de la vida... El colon no duerme, por eso un bebé, un bebé necesita pañal, y un abuelito muy grande también necesita pañal. Pero eso es maravilloso, eh, eh, mientras no estemos en los extremos, digo, porque nadie se levantaría asustado ¿no? de, de, lo, de lo que está ocurriendo en la cama. Y cuando no estamos en los extremos de la vida, y, y, el, y, y el colon eh, está enfermo, el colon no obedece a ese reloj central, ni a los relojes periféricos por ejemplo, en un cáncer de colon, y este empieza a evacuar durante la noche de forma inconsciente. ¿no? Eso es una, una llamada de atención. Pero vamos a ver un poco más. ¿no? Esto de la cronobiología, a mí me apasiona desde que estaba en la facultad, yo empecé siendo ayudante de fisiología digestiva, y, y, y entonces me metí de lleno, ¿no? pero quiero que sepan esto, eh, el vaciamiento de sólidos del estómago y esto lo tomé de mi libro de, de, de la facultad, que hasta aún lo no tengo, ¿no? El vaciamiento de sólidos del estómago es mayor durante la mañana que en la noche. El intestino, y, y ¿saben qué? El estómago para vaciarse no lo hace cuando él quiere, porque quien le da la orden de vaciarse es el intestino delgado. Pero el intestino delgado se mueve más rápido en lo que vamos a ver luego que se llama el complejo motor migrante durante la mañana que durante la noche ya habíamos visto que la actividad del colon es, es mayor durante la mañana y asumimos el recto, ¿no? las contracciones son ma mayor durante la mañana esto nos habla de que hay un orden no es un tubo que alguien come, pasa y sale porque acá hay procesos de absorción acá hay procesos también de eh, de, in de inmunología ¿no? de defensa, hemos visto la microbiota intestinal y seguro que ustedes lo lo van a ver todas las defensas que hay en el intestino delgado y el colon. Este es el complejo motor migrante, ¿no? Y esto nos lleva a entender lo básico de respetar los intervalos entre las comidas. El complejo motor migrante es un mecanismo fisiológico por el cual si quedó algún alguna partícula que no fue digerida en el intestino delgado, esta la va a llevar en dirección céfalo caudal, quiere decir del estómago hacia la porción más cercana al colon, y así limpia el intestino delgado. Pero no solamente lo limpia, sino que moviliza las bacterias, de tal forma que hayan, las bacterias que por ahí hayan atravesado desde el colon al intestino delgado, las vuelve a empujar hasta el colon, porque cada lugar tiene bacterias específicas, ¿no? una flora particular. Lo interesante de esto es que este proceso de limpieza del intestino delgado dura entre 90 y 120 minutos. Cuando nosotros ingerimos algo entre un periodo interdigestivo, se quiere decir que yo tomé desayuno a las 8 de la mañana y a las, 2, perdón, a las 10 eh, me da ganas de comer una galletita, yo interrumpo este proceso. Y este proceso empieza a empezar desde cero. Entonces, cada vez que ingiero un alimento, lo interrumpo y empiezo a empezar desde cero. Y esto altera mi absorción. Esto altera también mi, mi flora bacteriana. Y aumenta la permeabilidad intestinal también, que, que eso también es peligroso. Así que, el concepto fisiológico, para, uno de los conceptos fisiológicos para respetar los intervalos entre comidas, es que tenemos un vaciamiento gástrico que, que lleva de dos a tres horas, un proceso en el intestino delgado, que también lleva, si sumamos todo, duraría como cinco horas, y coincide con lo que dice Consejo sobre el Régimen Alimenticio. Elena no tenía ni conocimiento de este bendito complejo motor migrante, y ella, Dios ya le había mostrado que tendría que haber un periodo de cinco horas entre periodos eh, digestivos. Avanzamos. Pero también está el reflejo gastrocólico, ¿no? Acá hay una conversación amena, cada vez que ingresa un alimento al estómago, el estómago lo llama al colon y le dice, mira, me ingresó este alimento, ¿cómo va todo por allá? Y el colon le dice, ah, listo, ya va en proceso. Así que el colon evacúa para prepararse para el nuevo alimento. Quiere decir que cada vez que yo como, yo tendría que ir de cuerpo a eliminar las heces, ¿no? la materia fecal, en las grandes comidas. ¿no? Entonces cuando alguien te pregunta, y ¿cuántas veces tengo que ir de, de cuerpo? Hablamos de cuántas veces tiempo, ¿no? cronobiología. Cada vez que come, si usted come tres veces al día, tiene que ir tres veces de cuerpo. Si usted come cinco, o seis, tiene que ir de seis, porque es un reflejo fisiológico, quien define esto. Pero ¿qué pasa cuando acá... Eh, Vemos que esto no funciona. Se llama disrupción Acá vemos una gráfica en la que hay una, una curva que sería el reloj central y, y luego un reloj periférico empunteado. Cuando está todo bien, el cuerpo anda excelente. Pero cuando hay una alteración entre el reloj central, imagínense que eh, mi, mi mente, o, o ustedes estarían viviendo con el horario de ahí de California, su cerebro vive con horario de California y su cuerpo está con el horario de Japón. ¿no? Un desfase tremendo. Y este desfase tremendo nos lleva a obesidad, síndrome metabólico, cáncer, enfermedad cardiovascular, baja las defensas. Cambios de humor, ¿sí? importantísimo. Cuando alguien se levanta de mal humor, daño cognitivo, alteraciones de la memoria. Ahora nosotros vamos a ver nutrición. Y avanzamos, ¿no? ¿cuál es el horario de las comidas? ¿O cómo, cómo, ¿Cuál es la, la influencia de estos horarios en, en las comidas? Y nos encontramos con el desayuno, ¿no? el alimento más salteado y más puenteado. Entonces acá lo que nosotros vemos acerca de estos nutrientes, esta investigación, habla que las comidas tardías y saltearse el desayuno conduce a un aumento de peso corporal y obesidad tanto en humanos como en animales de experimentación. Y saben, saltearse el desayuno, que es lo que más hacen los adolescentes y los jóvenes, aumenta la probabilidad de obesidad en adultos, niños con sobrepeso, y aumenta la adiposidad visceral. Este estudio fue hecho en latinos, ¿no? en jóvenes latinos con sobrepeso. Y habla de la termogénesis. Saben que la termogénesis es la capacidad de, de quemar calorías. Es mayor durante la mañana luego por la tarde y después por la noche. Cuando alteramos esto, eh, luego lo vamos a ver, engordamos sin hacer nada, o no, bajamos, o no podemos bajar de peso. Y, y eso es lo que dice, esa cronodisrupción, comer entre comidas, saltearse el desayuno, el solo hecho de tener comidas fijas o sea, yo desayuno a las 8, almuerzo a las 1, y seno a las 7, ese ritmo, ese ritmo ordenado mantiene mi orquesta. Pero cuando yo como, cuando venga, cuando tenga hambre, eso altera mis relojes. Y los hombres que no desayunaban tenían un 21% más de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 que aquellos que tenían un desayuno. ¿Y qué hay con la cena tardía? No? Este estudio y otros más, es un estudio de corte, un estudio muy, muy interesante, fue el primero, por eso está, lo, lo comento, en mostrar que había una relación entre el consumo de cenas altas horas de la noche, y qué es altas horas de la noche, 8 de la noche. En diabéticos tipo 2, porque claro, el diabético tomaba la metformina, tenía una dieta, pero cuando le tomaban el examen de glucemia, la mañana estaba alterado, le hacían la embolobina glucosilada y estaba alterado, entonces no entendían, le cambiaban los fármacos y seguía alterado lo que vieron que estos diabéticos, que nosotros llamamos como mal controlados, en realidad era porque tenían una cena tardía después de las 8 de la noche. Y eso hacía que la famosa hemoglobina glicosilada, que me da un historial de tres meses de cómo anduvo mi glucemia, ya sea alterada independientemente. Pero a veces mi paciente me dice, no, pero comí algo ligerito. Independiente de lo que coma. Pasado de ese horario, ya había una alteración de la glucemia. Entonces nos encontrábamos con esta pregunta, ¿el momento de la ingesta calórica está asociado con la variación de la termogénesis inducida por la dieta y el patrón metabólico? Y llegamos a este estudio. La ración ingerida por la mañana, esta es una, una dieta de 1200 calorías, está hecha para que alguien empiece a bajar de peso. Pero por la mañana esta persona quemaba 300 calorías y por la noche este mismo alimento solo 200. En matemática, por la mañana tan solo aportaba esa misma comida 900 en comparación con 1000 por la noche. Quiere decir que algo quedaba más, la misma cantidad de calorías y ahí viene algo interesantísimo. Porque a veces hablamos de calorías. Y las calorías es un concepto físico y no biológico, porque las calorías en la mañana actúan de una manera, a la tarde y a la noche de otra. No nos guiemos solo por el rótulo de cuántas calorías, sino veamos en qué momento del día estamos comiendo. Eh, ¿Por qué quemamos más calorías a la mañana? ¿Por qué quemamos menos calorías durante la noche? Y este estudio se hizo a las 8 de la mañana. De las 8 de la noche. Y vamos a este otro estudio, ¿no? La comida de la mañana es más eficiente para la pérdida de grasa. Se llevó a unas personas eh, para que quemaran para que bajaran de peso en un protocolo de tres meses. saben Y se hizo dos grupos. Y eran amas de casa, eran 42 amas de casa. Así que el grupo número uno, estas personas el 70% de las calorías estaba antes, más o menos antes del mediodía y el 30% después del mediodía. Y en el grupo 2, que no había mucha diferencia, pero el 55% estaba antes del mediodía y el 45% después del mediodía, lo que se vio que realmente los que bajaron de peso, bajaron cintura, redujeron cintura y mejoraron sus variables de laboratorio, fueron aquellos que consumieron más calorías antes del mediodía, en especial en el desayuno. Entonces ellos concluyen, con una mayor cantidad de calorías en la primera parte del día, podría establecerse una mayor reducción de la masa grasa, y una mejor sensibilidad a la insulina, que con una dieta típica. Y ellos estaban dándole una alimentación mediterránea. Así que estaban haciendo algo para que bajaran de peso, y lo que observaron era que si las calorías eran mayores durante el, antes del mediodía, realmente funcionaba. Los dos bajaron de peso, pero en promedio, el grupo 1 bajó cerca de 8 kilos en comparación con el grupo 2, que bajó eh, 6 kilos y medio, y no redujo, porque nosotros podemos bajar de peso, bajar el rostro que nos, se nos hace más angulado, pero no podemos bajar la, la distribución de grasa periférica. ajá Entonces, esto nos llevó a pensar en algo, en un estudio más interesante. Este es un estudio eh, español, que se juntaron muchos otros estudios para hacer este, multicéntrico, que decía, solo, este es un estudio de 20 semanas, solo comer después de las 3 de la tarde, frente, antes de las 3, hacía si yo podía bajar de peso o no. Así que no solo qué comemos, sino también cuándo lo hacemos, es decisivo para la pérdida de peso. 3 de la tarde. Yo estoy con una dieta mediterránea, pero estoy comiendo después de las 3. No voy a bajar de peso como alguien que come antes de las 3. Avanzamos. Entonces nos encontramos frente a cena versus desayuno. ¿no? El grupo que consumió más calorías en el desayuno vio una mayor reducción en la glucosa en sangre y en la insulina, que sabemos que es la que está, acompaña la obesidad en ayunas en comparación con el que consumió más calorías. Y este es un estudio solo de 12 semanas, también hecho en, en mujeres, ¿no? Los que tomaban desayuno versus los que tenían más calorías en la, eh, los que tenían la distribución calórica en la cena. Y acá vemos, ¿no? Eran 1.400 calorías distribuidas más en el desayuno versus en la cena. Y los cambios son considerables. Ahora vamos a ver qué alimentos pueden alterar esta cronodisrupción. Nosotros vimos antes cuáles eran los horarios que afectaban, ahora vamos a ver qué alimentos. Ya sabemos que las grasas alteran esto, porque las grasas nos estimulan, nos ponen más, más activos, aumenta, a, atrasan nuestra hora de sueño. Los hidratos de carbono, el azúcar, sabemos también eso. Lo que vamos a ver ahora es esto el hígado puede adaptarse a nuevos tiempos de alimentación en aproximadamente tres días. Esto es muy interesante, porque el, el aparato digestivo precisa de tres días para adaptarse, el intestino precisa de tres días para regenerarse completamente, todo el epitelio. Y ahí la importancia de tener, por ejemplo, un fin de semana detox, o hacer ayunos, eh, a, a mejorar este proceso, aliviar este proceso, y así que una ingesta de, de alimentos ricos en, en grasas, en hidratos de carbono, no solamente a destiempo, provocan una cronodisrupción Eso ya lo sabíamos también, ¿no? Por eso que el médico te dice: bueno, deje de comer pan, bájele a las harinas, bájele a las grasas, y usted logra bajar un poco. Pero ahora miren lo que pasa con la sal. Una dieta rica en sal aumenta la expresión de transportadores, o sea, hace un cambio eh, eh, eh, en los genes que controlan nuestros relojes. La OMS recomienda 5 gramos de sal por día, casi nadie lo cumple, es una cuchara, porque hay sal oculta, ahí salen las galletitas, salen el pan, salen las bebidas. Solo una dieta alta en sal, que incluya 4 gramos por 100 mililitros, o sea... Prácticamente es nada. Cuando uno cocina solamente por a cuatro personas, tiene que ponerle un poco más de sal. Alteraba de tal forma la absorción de glucosa que las personas absorbían más glucosa en sangre después de cada alimentación. Y por lo tanto, engordaban. Vamos a ver la regulación hormonal también. La famosa serotonina, ¿no? La liberación de serotonina eh, presenta fluctuaciones circadianas y se da en la mañana. Y es la que controla el estado de ánimo, ¿no? Se conoce como la hormona de la felicidad. Y por eso uno cuando tiene buenos niveles de serotonina, no importa cómo esté el día, uno lo ve soleado. Y si tenemos bajos niveles de serotonina, no importa cómo esté el día, está lluvioso, con truenos, todo pensamiento negativo. Lo interesante de la serotonina es que esta serotonina cae aproximadamente a las 5 de la tarde. Por eso que las personas a la, entre las 5 y las 6 de la tarde tienen un hambre especial. Entre las 5 y las 6 de la tarde las personas no tienen hambre de, de, por ejemplo, una ensalada o algo salado. Hay un hambre de dulces. Porque una de las fuentes conflictivas de serotonina es el chocolate. Entonces el cuerpo quiere tener triptófano. Pero ¿saben qué? ¿Quién aporta más serotonina? La banana. La harina de banana aporta serotonina, pero espectacular. Y la banana por sí eh, ya aporta serotonina. Lo interesante de esto es que también los frutos secos ayudan a, a, a sintetizar serotonina a partir del triptófano. Lo interesante es que si nosotros tenemos un desayuno que incluya eh, banana o, o proteínas o legumbres, también puede ser como un desayuno de campo, que incluya proteínas vegetales, esa caída de la serotonina a las 5 de la tarde no es tan agresiva. Pero si yo tomo un tecito con galletitas y algo muy ligero, ese hambre va a ser por chocolate, por grasa por calorías, porque quiero sentirme bien, porque es una droga al final, el chocolate y el azúcar. Así que la serotonina está relacionada con el apetito en la tarde y la leptina la, la leptina es una hormona adipositaria que eh, está, está en el tejido adiposo y, y que regula la saciedad cuando, cuando mis niveles de leptina son óptimos yo como y ya estoy saciado no necesito comer más hasta eh, llenar todo el, el bladder ¿no? del estómago eh, lo interesante es que el pico diario de, de leptina se observa durante el periodo de descanso, es decir, por la noche. O sea, fisiológicamente ten tenemos menos apetito durante la noche. Pero ¿qué sucede cuando eh, yo ceno, rompo lo fisiológico, y, y, y yo puedo cenar todas las noches como si fuera en Navidad? Sin apetito, pero ¿ahora como, Ya no hay nadie que me regule. Y las personas obesas tienen una alteración. Lo que se descubrió es que la leptina no solamente regulaba el apetito, tiene que ver con la resorción ósea, con la función de los órganos genitales, tanto masculino como femenino, con la memoria, con la vasculatura. Se está investigando la, la opción de sintetizar la leptina como la insulina, y, y el que lo haga va a ser un premio Nobel, porque eh, si se lograra in, inyectar leptina, se podría revertir farmacológicamente una diabetes. Nosotros sabemos que podemos revertir la diabetes con el estilo de vida y la insulina, ¿no? la famosa insulina, en el plan metabólico, de las comidas por la noche, lo que se observó, se observó es que había una mayor secreción de insulina, que, que a la mañana, pero que esta insulina no era tan efectiva, lo que llamamos resistencia a la insulina, la insulina es como una llave, que abre la célula para que ingrese la glucosa, a la noche hay más insulina, pero esas llaves, es como que tienes 10 llaves, pero una sola es la que funciona, y saben, ¿Dónde funciona más esta llave? En el tejido adiposo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Cuando fisiológicamente nosotros tenemos una resistencia a la insulina por la noche. Si yo sigo comiendo por la noche, esa resistencia a la insulina va a hacer que ese hidrato de carbono se deposite en el tejido graso y por lo tanto me lleve a una obesidad. ¿Se acuerdan de que bueno las mujeres por ahí gestantes son sometidas a estas pruebas? ¿no? La prueba de tolerancia oral a la glucosa, se le da 75 gramos, 75 gramos de glucosa. Es horrible. Y se tiene que evaluar la glucemia al momento y a las dos horas. Cuando se hizo esta simple prueba, resultó, por la noche la tolerancia a la glucosa resultó ser menor. ¿Qué quiere decir eso? Que había más resistencia, necesitábamos más insulina. Por lo tanto, nos comportaríamos a la noche como prediabéticos o diabéticos fisiológicos. Ajá, Y esto ya lo sabíamos desde el año 1940. Hace más de medio siglo, ¿no? Eh, solo viendo cómo cambiaban a las 10 de la mañana las glucemias. Y acá a las 2 de la tarde. Ahora imagínense si comparasen, este estudio hubiera comparado a las 10 de la mañana con las 10 de la noche después de una cena. Lo interesante es que algo que usted coma a las 8 de la noche puede causar una respuesta del nivel de azúcar en sangre el doble de grande que si usted lo consumiera a las 8 de la mañana. Información la teníamos. Y no podríamos seguir hablando de cronobiología, crononutrición, sino tocáramos lo que es la melatonina. Esta hormona que es muy conocida y que se la, se la vende de forma libre porque no puede ser sintetizada y patentada. Por eso se vende de forma libre. No es un caramelo, es muy peligrosa. No tome melatonina si es que un médico no, no se la receta. Porque los niveles altos de melatonina antes de la cena también son obesogénicos. La melatonina antes era usada también para disminuir la función sexual. Así que no es una hormona gratis. Pero lo que se vio, y lo que vamos a ver acá, es que hay personas, eh, antes, dos horas antes de dormir, nosotros tenemos ya el pico de melatonina. Pero hay personas que ocho horas antes de ese pico, pico de melatonina, ya quemaron el 50% de sus calorías. Entonces son esas personas que uno dice, uy, mira, son delgados, no importa lo que coman, siempre son delgados. Pero hay personas, genéticamente, que cuatro horas, cuatro horas antes de ese pico de melatonina, que aparece entre las 7 o las 8 de la noche, para algunos las 6, recién quemaron el 50% de sus calorías. Estas personas, estas personas, no importa lo que coman, van a ser siempre obesas. Mientras sigan comiendo por la noche. Y esta caída de melatonina tiene que ver con diabetes, cáncer, obesidad. Y acá hay una alteración del sueño, una deprivación, una deuda de sueño. Así que las alteraciones del sueño cuando yo no respondo a lo fisiológico, también me llevo obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que genéticamente tienen una predisposición, pero si esta persona, eh, por más que tenga una buena predisposición, eh, no duerme bien, va a llevarlo con el tiempo a una obesidad. Una cronodisrupción. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que, que Dios nos dio todo. El, el pistacho, dos pistachos a tres por día, nos da la suplementación natural de melatonina que necesitamos. Así que, por ejemplo, si usted va a viajar hacia el, hacia el oeste, ¿no? Cuando hay más cambios en el uso horario, lleva su pistacho, o, o las recomendaciones es que, por ejemplo, si vamos a cruzar el Atlántico, eh, no comamos nada en el avión. Y, y de esa forma el cuerpo no, está tan, no va a estar tan cansado, porque está en medio de una cronodisrupción. Imagínense, usted está, eh, por más que sea cuatro, cinco, seis horas, usted está cenando en un horario que tendría que estar durmiendo, o está desayunando en un horario que tendría que estar de, de repente almorzando. Eso también es como un tip, ¿no? Si va a viajar muchas horas, no coma nada en el avión, y eso va a aligerar la regulación entre el reloj central y los periféricos. Pero La suplementación con pistachos, frutos secos, la melatonina, tenemos todo en la naturaleza. Dios proveyó. Ahora vamos a ver algunas variables, ¿no? porque hay variables que tenemos que, que revisarlas. Y, y una de ellas es Dormir poco. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es dormir poco. Estos fueron dos estudios, uno con mil y pico de personas y este con mil 27, 27, personas. Lo interesante es que entre los dos estudios concluyen la duración habitual del sueño por debajo de 7,7 horas se asoció con aumento del índice de masa corporal. ¿Qué quiere decir? Eh, más peso para la talla. El principal factor de alteración en el trabajo por turnos es la reducción de la producción de melatonina. El trabajo por turnos, el trabajo de bomberos, policías, eh, médicos, todos aquellos que tienen que trabajar en las horas en las que otros normalmente duermen. Esta caída de la melatonina también los llevó a un aumento de la, de la obesidad, tener un perfil epídico alterado, personas que dicen. Tomo la medicación, pero el colesterol siempre me da alto. Los triglicéridos me dan altos. no sé qué más hacer. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes son los que vienen siendo más afectados? Los niños y los adolescentes. Es interesante porque solamente en este estudio, ¿no? una restricción de cinco días, durmiendo cuatro horas, solo teniendo cuatro horas de sueño, miren en lo que resultó en una ganancia de peso. Hubo un incremento no solamente en la frecuencia del consumo de alimentos, sino también hubo un incremento en el peso, en las personas que durmieron cuatro horas por cinco noches. Es un mecanismo de adaptación fisiológica. ¿Y qué hay de las apneas del sueño? No? Lo que nosotros llamamos como el ronquido, y luego están las apneas obstructivas del sueño. Es fácil porque quien tiene un familiar de esta forma se da cuenta en rápidamente. Esa persona que parece que murió durante la noche porque venía roncando como una locomotora y luego tiene un silencio que pareciera que se murió y otra vez empieza el motor a calibrar y arranca de nuevo. El hecho de roncar, hay pacientes que ha hagamos lo que hagamos y no lo llevamos a un estudio de polisionografía y, y hacemos un tratamiento para mejorar. Eh, la apnea obstructiva del sueño, por alteración y, y inadecuada de, de los corticoides y de, y de la adrenalina tan alta durante la noche, produce una distribución de grasa periférica normal, ¿no? lo que llamamos la obesidad central, solo por roncar. Acá un, otro dibujito más, más representativo, pero llegando a la misma conclusión que nosotros. Si no tenemos un buen sueño, por más que nosotros creamos que estamos durmiendo, pero si estamos roncando, no es un buen sueño. Y esto altera, y es una de las causales de obesidad. De hígado graso, alteraciones en el páncreas, alteraciones musculares, etc. etc ¿Y qué hay de la luz solar ¿no? como variable? En, en una sociedad en la que cada vez está menos expuesta porque tenemos miedo al cáncer, o estamos más llenos de cremas, eh, lo cual hace, miren este estudio, ¿no? 500 lux es lo básico que uno tiene dentro de una casa, es tener más de 500 lux es lo que te da estar fuera de la casa, ¿no? por ejemplo, un verano súper soleado nos puede dar hasta 100.000, un verano súper soleado bajo sombra 25.000 lux, un día nublado nos puede dar mil looks. Las personas que estaban en contacto con la luz, eh, lo, que, lo que vimos es que estas personas, en el momento de la, incluso la intensidad moderada se asocia independientemente con el índice de masa corporal. Al principio del día se asoció con un índice de masa corporal más bajo. Había un cambio metabólico. Solo por estar en contacto con la luz del sol. Tenías a tener un mejor peso. Pero ¿qué pasa si nos vamos al otro extremo? La luz artificial, la luz brillante por la noche. Esta exposición de la luz brillante, que puede ser mayor a 500 o a 600 lux, pero en la noche, aumentaba la resistencia a la insulina y elevaba los niveles de insulina pospandrial. Esto es muy interesante, porque lo natural... Eh, lo, lo creado, la exposición a una luz natural, tiene beneficios. Lo artificial, nuestra mala distribución. Dice, somos, los evolucionistas dicen que el ser humano, lo describen así, dice, es el único animal que se resiste a dormir. Y nosotros no creemos en la evolución. Pero nos resistimos a todo lo que sea Relacionado con nuestro Dios creador. Y nuestro Dios creador nos hizo para dormir en determinados horarios. Y nos resistimos a ello. Somos rebeldes. Y luego están los que no quieren dormir, pero no pueden dormir. Que son los trabajos por turno. Y ahí tienen que hacer chequeos especiales. Porque si trabajas por turnos, las posibilidades de enfermarte, de vivir menos es mayor de que tenga las defensas bajas es mayor, y tienes que hacer cambios. Uno no puede ser haciendo guardias toda su vida. ¿Y qué hay con la actividad física? Este es un estudio también interesante de, de mujeres que practicaban el, el rugby. Ellas veían que cuando corrían a las 9 de la mañana, eh, en este estudio, ellas no, perdón, ellas no veían, los que estudiaban, ellos comprobaban que, los, que cuando salían a correr a las 9 de la mañana, quemaban más calorías que si corrían a las 9 de la noche. Y había una gran variabilidad eh, en este estudio entre los, entre los dos grupos, los que hacían ejercicio a la mañana y los que hacían ejercicio a la noche. El mismo ejercicio realizado en diferentes momentos del día puede tener distintos efectos sobre nuestro sistema circadiano. Y aquí hay algo interesante, porque la temperatura... Cuando vamos a dormir la temperatura aumenta, cuando vamos a despertar cae, pero después de cada comida que tenemos, la temperatura vuelve a aumentar. ¿no? lo que se llama la termogénesis, y eso se mide con un termómetro de estos famosos infrarrojos en el dorso de la mano o en la muñeca. De tal forma que las personas que, que son... Por ejemplo, cuando nosotros comemos a la noche, toda la, todo el, toda la circulación va hacia el al aparato digestivo. Entonces, todo lo que es la circulación periférica, la temperatura periférica, va a disminuir la temperatura. Eso nos va a retrasar la hora para dormir. Pero si comemos en, en, en el momento que nos da la gana, también alteramos los procesos fisiológicos, naturales. de la temperatura interna versus la temperatura externa. Durante el día, el aumento de esa temperatura periférica coincide con la hora de digestión de los alimentos, que es el periodo pospandrial. Y esto es muy interesante para estudiar o entender los procesos de ayuno, el ayuno intermitente, ¿no? Vamos a avanzar. Y vamos a resumir lo que hemos hablado, porque hay puntos importantes que, que vamos a, a dejarlos. y Tenemos que entender algo, que se invierte calorías a la mañana y se ahorra por la noche. Ese es un concepto que tenemos que recordar. No importa si se olvidan todo lo que hablé antes, pero quiero que recuerden esto. Nosotros invertimos calorías. Yo invierto, que no es lo mismo que perder y ahorro durante la noche. ¿no? Todos los grupos de investigadores hicieron los estudios siempre de 8 de la mañana comparado con 8 de la noche. Eh, ¿Por qué nuestro cuerpo malgasta calorías? O mejor dicho, ¿por qué nuestro cuerpo eh, invierte las calorías por la mañana? Al desayunar, nuestro cuerpo eh, se alimenta y en realidad está alimentando todo lo que necesita para moverse, alimenta los músculos, eh, la glucosa se, se guarda en forma de glucógeno, que es la reserva primaria de energía. Y, y para lograr que esa, esa glucosa se, se guarde en el músculo en forma de glucosa, de glucógeno, tiene que consumir energía. Así que no consume lo que estás comiendo la mañana, consume lo que tenías guardado de a, atrás, el, el día anterior. Entonces, en cambio en la noche sucede lo contrario, ¿no? El cuerpo quiere descansar, va a estar 8 10 horas durmiendo, así que en lugar de guardar el azúcar, esta glucosa de la sangre como glucógeno extra en nuestros músculos, prefiere utilizarla como fuente de energía. Así que todo lo que sea fácil, esa glucosa que, que está por ahí, prefiere utilizarla, de tal forma que nosotros a la noche ahorramos energía. Así que por la mañana nuestro cuerpo hace una inversión porque tiene que moverse, somos seres bípedos diurnos y por la noche lo que hace el cuerpo es hacer un ahorro. Se gastan más calorías al digerir los alimentos por la mañana que en lugar de la noche. Quiero que queden con este concepto. ¿no? Si usted come a la tarde, usted está ahorrando, está guardando. Si usted come por la mañana, está invirtiendo, está gastando. no Con solo este concepto, suficiente. Otro concepto más. Vieron que acá hay unas flechas rojas. no Estas flechas rojas son interesantes. Porque me hablan acerca de que cómo tener un peso adecuado. Saltarme el desayuno, ya habíamos visto que alteraba. Pero cenar también, eh, a la, ahora imagínense que el estudio es 8 de la noche, un, para la mayoría de personas diría ¿qué, qué temprano que es. Y ya habíamos visto que, que con, con los ritmos de la melatonina en realidad era tarde, 8 de la noche era tarde. Entonces... En los humanos, saltarse el desayuno está relacionado causalmente con la obesidad y el almuerzo tardío después de las tres dificulta la pérdida de peso. Cuando usted se salta el desayuno, es más probable que tenga un peso inadecuado. Cenar a altas horas de la noche también, eh, mejor dicho, cenar a la noche también me lleva un peso inadecuado. Pero ya comer tarde hace que se dificulte mi pérdida de peso. Un desayuno rico en calorías con una ingesta reducida en la cena es beneficiosa y podría ser una alternativa para el manejo de obesidad, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión. Por ejemplo, usted baja 10 kilos, eh, un hipertenso baja 10 kilos y ya baja 10 milímetros de mercurio de la presión arterial media. Eso es, eso es bastante. Y estos son estudios que se hicieron hasta en 12 semanas. Comer a deshora me trae todas estas alteraciones, intolerancia a los carbohidratos, menos gasto energético en reposo, alteración de los ritmos del cortisol, alteración del ritmo de la temperatura, que también hemos visto para la termogénesis, menor oxidación de carbohidratos. En resumen, si siguiéramos todas las flechas, veríamos que hay alteraciones de las hormonas que aumentan el apetito, y de las que disminuyen, eh, disminuye la energía, me lleva a la obesidad, eh, alteraciones en la terna, todo lo que habíamos visto se resume en este cuadro, pero solo quiero que vean esto, una deprivación, o sea, una falta de sueño o dormir tarde, salteamos todo esto y llegamos a la obesidad, salteamos todo esto y llegamos al famoso síndrome metabólico, en la que hay resistencia a la insulina, alteraciones de la presión, y juntamos todo esto y vamos directo, a una caída de la inmunidad o al cáncer. Y todo esto lo que hace es que tenga hambre. ¿no? El paciente dice, tengo hambre, tengo hambre, pero porque hay un desorden en la regulación de los ritmos. Y, y, y es real el hambre, porque las hormonas que tendrían que dar esa ciudad están dormidas, y las hormonas que tendrían que estar dormidas ahora están despiertas y tiene hambre. Y si no come, le ve la cabeza, está de mal humor, eh, saben fuimos creados perfectamente para hasta nuestra retina es, es, es específica para el día ¿no? No, no no tenemos la retina como de la cantidad de bastones que tiene un gato para poder usarla durante la noche y tener esa, esa como si fuera un, una luz infrarroja eh, llegamos a esta conclusión pero saben eh, nosotros tenemos esa información hay un capítulo en consejos sobre el régimen alimenticio que habla del horario de la comida ahí está todo lo que lo que aquí he tratado de explicarles en ese capítulo está todo explicado en base a la luz que tenía Elena para compartirla con nosotros.